Me siento en una postura cómoda, me concentro en mí. Mi intelecto se aleja de todos mis miembros físicos y me encuentro con la semilla, yo el alma, el punto de luz, irradiando poder, pureza, paz. Fluye la energía divina hacia mí y me lleno. Mi conciencia no tiene límites. No estoy atrapado en nadie ni nada. Permanezco en paz y libertad.